Soy César Astudillo, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los actos para recordar a Jorge Carpizo son siempre muy significativos y yo ahora quiero compartirles un recuerdo que tengo de él y que lo retrata como persona. Recordamos al doctor Carpizo en sus facetas de académico, en sus facetas de eh, rector de la universidad dentro de sus responsabilidades públicas, en altos cargos, dentro del Estado mexicano, pero yo particularmente quiero recordarlo como persona. Yo realicé los estudios doctorales en, en Madrid eh, y cuando estaba estudiando llegó el profesor Carpizo a ser profesor, eh, eh, profesor visitante de la Universidad Complutense de Madrid y estuvo algunos años por allá. En esos años, aunque yo no estaba inscrito propiamente en su clase, muchos Mexicanos y latinoamericanos nos inscribimos como oyentes de tal suerte que cada vez que él llegaba a dar clase lo escuchábamos, participábamos y recuerdo que al terminar la clase siempre lo acompañábamos a la cafetería, a tomarnos un café a charlar y se despedía y eh, nos eh, quedábamos de ver a la siguiente clase recuerdo que en una ocasión él me saludó como siempre, muy muy amable pasó la clase, él se retiró y hacia la hora siguiente me llamó y me dijo, El licenciado Astudillo, hoy particularmente le vi cansado, se ve que usted no está durmiendo bien, probablemente es porque esté al final ya de su... De su memoria doctoral, y lo que le quiero decir es que usted necesita descansar. Es verdad que hay momentos en donde hay que ponerle mucha atención a la tesis, pero no hay que descuidar la salud, así es que lo, lo invito a que usted reflexione de que necesita también darle más tiempo al descanso y probablemente también al ocio para que tenga las ideas más claras y pueda continuar realizando sus estudios doctorales. Eh, con el paso de las semanas aquilaté lo que me había dicho el profesor Carpizo, Realmente una persona que dentro de tantas eh, ocupaciones que tenía en su vida cotidiana, académicas y de otra índole, se preocupaba por sus alumnos, por las personas que, eh, con las que tenía una eh, vinculación académica, como en ese caso yo. Recuerdo que después de eso él fue integrante del de jurado de mi sínodo doctoral y le, le recuerdo porque siempre lo sentí cercano, es mi maestro, yo soy parte, soy uno de sus discípulos. Y ahora quiero compartir con ustedes esta anécdota sobre todo para ver la calidad humana que tenía el profesor Carpizo que lo retrata como es y todos los que lo conocimos sabemos de que se ocupaba verdaderamente por estar cerca y por el bienestar